Señores, vamos a hablar del con proceso para constituir una cooperativa. Ya dijimos cuántos socios se ocupan, ¿verdad? Cinco para cualquier de consumo o de producción, veinticinco para SOCAP. Vamos a hablar cómo constituimos. Datos de los fundadores, nombre de los que van a cumplir consejos y comisiones y las bases constitutivas. Esto debe de tener nuestra acta de asamblea general cuando empecemos. Ya después podemos cambiar los estatutos en una asamblea general o extraordinaria. La forma de responsabilidad. Esta sí puede ser variable. Ya dijimos que siempre será de capital variable. Pero debemos de establecer si será responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir responsabilidad limitada? Los socios responden hasta el dinero que aportan. Y limitada los socios responden por toda. ¿Cómo quieren ser? Elíjanlo. No puedo decirles sean esto, sean lo otro. Cada uno elige. Los socios, ¿qué se ocupa? Mayores de edad. Por ahí me decía, oye, menores. No. Mayores de edad. Estar dispuestos a trabajar en equipo. Suscribir un certificado de aportación, que no necesariamente implica aportar dinero. aportar servicios a la cooperativa. Puede tener actividades personales y señalar, si fuera el caso, en caso de que ellos fallezcan, ¿Quién va a quedarse con el certificado? O decir, en el caso de que me enferme, ¿Quién me sustituye en las asambleas? Eso debe de venir en los estatutos. Eh, Omar, el hecho es que si fuera un menor, no podría ser socio. ¿Podría disfrutar los rendimientos? Sí, pero no participar, por lo que te acabo de decir. Tiene que estar dispuesto a trabajar. Un menor de edad no lo podemos meter a trabajar a la cooperativa. Así que, ¿qué tendría derecho? ¿A los rendimientos? No, porque los rendimientos son en base a su trabajo. Pero tal vez sí a los dividendos o más. Tal vez sí a los dividendos. Sí existieran dividendos. ¿Qué pueden tener los estatutos? denominación y domicilio social. Objeto social. Concretamente ¿Qué actividades van a realizar? Y aquí abre el abanico. ¿Cuántas cosas puede hacer una cooperativa? Si el régimen es de responsabilidad limitada o suplementada ¿Cómo van a constituir el capital social? Oye, me dijiste que no es necesario que aporte nada. Perfecto. No hay capital mínimo. Pueden empezar con cero pesos pero hay que plasmarlo si es que hay. Además, hay que expedir certificados de aportación en ceros. O si hay de dinero, ¿quiénes están aportando? Oye, yo no aporté dinero, aporté bienes. Perfecto. ¿A qué valor si te están recibiendo los bienes? Requisitos y procedimiento para admisión, exclusión o separación. No es lo mismo exclusión que separación. Separación es yo voluntariamente me salgo. Exclusión es te corremos. Así que en los estatutos hay que plasmar cómo recibimos a los socios, cómo los corremos o cómo voluntariamente se salen. Áreas de trabajo y reglas para su funcionamiento. La duración del ejercicio social, que generalmente es del primero de enero al 31 de diciembre. Forma en que se debe manejar los fondos y los bienes. El procedimiento para convocar asambleas extraordinarias o ordinarias. Derechos y obligaciones de los socios. Y quienes van a estar a cargo de la administración. Esto. Patricio, yo hago un documento que dice. La cooperativa los patitos CCC de RLDCB, de emite el siguiente certificado para hacer constar que el señor Enrique Corona Mendoza es socio de la cooperativa desde el día 4 de enero del 2016. Sírvase esto para los efectos legales que correspondan. Ahí está. Hay un certificado a su nombre. Eso es suscribir un certificado. Rodrigo, una cooperativa puede invertir en criptomonedas, petróleo. Oh, oh, oh. Mira, una cooperativa puede hacer negocios lícitos. Al leer negocios lícitos, yo te diría nada más definir la inversión, prestar servicios, enajenar bienes y con lo que obtenga invertir, sí, invertir. ¿Y cómo le pagaremos a los socios? Bien, rendimiento. La clave es cómo definir los rendimientos. ¿En base a qué? ¿En base a los intereses? ¿En base al dinero? ¿En base a qué? Ya te dije, tienes que plasmarlo en los estatutos. No vas a decir, este mes les voy a dar mil, ahora les voy a dar cinco mil, ahora les voy a dar ocho mil. ¿Por qué? ¿Por qué un mes es diferente al otro? Agarra los estatutos y dime, mira, porque aquí dice esto, porque ah, esa sería la clave. Plasmarlo en el estatuto antes de, no conforme se vayan dando las cosas. Y no hablo de cantidades fijas, puedes hablar de porcentajes. En un inicio, la socia de la cooperativa era una señora de 30 años de edad, con un bebé de 3 años. Fallece a los 2 años, pero nombró en el certificado de aportación como beneficiario a su hijo. Entonces, el niño formaría parte de la sociedad hasta su mayoría de edad, o se especifican los estatutos que pasa un socio que fallezcan aún siendo socios. Bueno. Aquí hay muchos puntos que tengo que ser claro contigo, Omar. Primero, derechos y obligaciones de los socios. Si es obligación de ese socio trabajar para obtener un beneficio, no puedo poner a trabajar a la menor edad y pueden excluirme. Y sin derecho a nada. ¿Ok? Segundo, si es mi derecho... Tres meses sin hacer nada, percibir un dividendo o un rendimiento, ¿lo puede cobrarle menor de edad? No, pero sí lo puede cobrar su albacea, su representante legal. Ahí sí creo que puede haber. Pero esto debes de plasmar los estatutos. Ya dijimos que debes de decir que yo le dejo a mis hijos heredado el certificado cuando yo muera. Ok pero es menor de edad. Él no puede obligarse, sí tener derechos, sí tener beneficios, pero un menor de edad no puede obligarse. Así que no puede obligarla a que trabaje. Y si es requisito que trabaje, puede quedar fuera de la sociedad. A menos que literalmente diga, el certificado de aportación se le deja a mi hijo menor de edad y mientras no cumpla la mayoría no tendrá derecho a dividendos. Eso podría ser. Fíjate cuántos escenarios tenemos que ver al momento de crear los estatutos. Eh, fíjate que en ese punto, Díaz, yo puedo plasmar en los estatutos que tu aportación, te la agradezco, qué buena onda, pero no tiene tu nombre y apellido. Me explico, no es como una sociedad anónima o de capital variable, donde dices, yo aporté 5 mil, me deben 5 mil. No. Nada más aportas, ya. El hecho que tengas el documento te da la calidad de socio, pero no te garantiza que te devuelvan ese dinero. Hablo de socios cooperativistas que aportan trabajo. Si es alguien que aporta dinero nada más, pues evidente va a decir... Yo aporto mil y cuando me vaya, cuando me enfade, me dan mis mil, Perfecto. Pero si eres un socio cooperativista que nada más aporta trabajo y para entrar nomás como que da $100 pesos simbólico, te van a decir, no hay retiro. Lo que aportaste se queda como el fondo de la cooperativa. ¿De acuerdo? Esta es una cláusula que aquí ya ven. Ahora sí vamos a entrar a casos prácticos esta es una cláusula de cómo yo podía en los estatutos decir para que alguien sea miembro de la sociedad que se ocupa presentar al consejo de administración solicitud por escrito apoyado por otros dos miembros de la sociedad oye no ¿cómo que por más miembros perfecto quítale lo de los dos miembros nada más que diga se requiera presentar solicitud por escrito al consejo de administración y luego ser mayor de edad. Luego tener como actividad preponderante registrada ante SAT la de asalariado. No, es que para qué queremos asalariados. Ok, quítale la, la, la fracción segunda. Insisto, este es mi ejemplo. Aquí puedes alterarle, modificarle y incluirle. A lo mejor puedo meter que sea indispensable que esté registrado en el SAT, nada más. Suscribir un certificado, cumplir con las cláusulas. ¿Ves que no digo que aporte nada? También puedo ponerle un inciso E, aportar la cantidad de cinco mil pesos. Pero ya te dije, puede ser que los cinco mil pesos, ahí los deje cuando él se vaya. Este es un ejemplo de cláusula de inclusión de socios. Esta sería de exclusión. Yo lo voy a correr. ¿Por qué voy a correr lo de la cooperativa? Porque se comprometió a entregar un certificado pagado de lana y nunca lo pagó. Se decretó aumento de capital y no lo pagó. Negarse a desempeñar cargos, puestos y comisiones. Oye, la asamblea te nombra representante. No, no quiero. Afuera. Por negarse a ocupar el cargo. Por negligencia, descuido, perjuicios a la sociedad. Por adquirir bienes de la cooperativa, injustificadamente por faltar a cualquier otra obligación. ¿Cuál otra? Las obligaciones que tienes como socio. Imagínate que le pongo que estás obligado como socio a aportar trabajo en el mes, en la semana, y si no, serás despedido. Conforme esta cláusula estoy poniéndole, donde faltes a alguno de lo establecido en la ley de mercantil, en la ley de cooperativas, en estas bases, en estas, en los estatutos, sales, sales de la cooperativa. Ya con eso estoy dejando la puerta, así mira, de grandota. Para, en cuanto yo diga, para afuera, nada más, acá abajo le pongo un parrafito que diga, el consejo de administración notificará la exclusión al socio con un término máximo de cinco días hábiles. Oye, ya te sacamos. Ya. Claro, puede él defenderse lo que tú quieras, pero ya lo sacaste. Derechos de los socios. Este es un ejemplo de cláusula donde le pongo le derechos a los socios. Obtener bienes y servicios de parte de la cooperativa. Ir a las asambleas ordinarias, extraordinarias, con su voto. Disfrutar de los servicios de la cooperativa. Ah, ¿por qué? Porque la cooperativa da servicios. Tener un solo voto. Solicitar y obtener de los consejos toda clase de informes. Ah, informe financiero. Percibir lo que me corresponda de anticipos y rendimientos en los términos de estas bases, los estatutos. O en los términos de los estatutos. Informar al consejo de administración de quién o quiénes es su voluntad de heredar certificado de participación. Que es lo que ya veíamos bien. Ejemplo de cláusula de obligaciones. ¿Por qué le subrayé el D? Porque ese nada más aplica para cooperativas de consumo. Ok, vamos con los demás. Responder por los certificados concurrir a asambleas, cuidar los bienes de la cooperativa, desempeñar los cargos, ya dijimos que es cláusula de motivo de exclusión que te salgas, que te niegues a ser uno de los cargos, pero es tu obligación aceptar el cargo y cumplirlo con él. ¿De acuerdo? Satisfacer los compromisos de las cooperativas, tener compromiso solidario con los demás, y los que vayan saliendo por ahí. Por eso le pongo las demás disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Vamos a ver quiénes son los encargados de la administración. Quiénes van a dar la pauta, el orden, el control en las cooperativas. La Asamblea General, que son cada vez que se reúnen todos los socios. El Consejo de Administración. El Consejo de Vigilancia. Y las comisiones. ¿Qué es cada cosa? El Consejo de Administración es el órgano máximo, junto con la Asamblea General. El Consejo de Administración al menos va a tener presidente, secretario y tesorero. Consejo de Administración. El Consejo de Administración, oye, pero un representante, bueno, ya después particularmente pondremos un representante para que ocupe determinadas actividades. Pero por ley, por mandato, hay consejo de administración, firma mancomunada, presidente, secretario y vocal. Los miembros serán por cinco años, pero puede ser por uno, por dos, claro. Estoy diciendo que pueden ser miembros de ese consejo hasta cinco años. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, y a los tres lo cambio. Y ser reelectos. Sí, también pueden ser reelectos y durar otros cinco, otros dos, otros tres. Siempre y cuando la asamblea los apruebe por dos terceras partes. Patricio, aquí te diría que hay dos cosas. Primero, por ley de cooperativas, hablamos de firmas mancomunadas. Pero yo puedo modificar los estatutos de las cooperativas y decir que por simplificación administrativa... Todo el Consejo de Administración cede sus facultades para que en forma unipersonal el presidente del Consejo de Administración las ejecute. ¿Pero qué crees? Esto se llama poder. Este es un poder que el secretario el tesorero le ceden al presidente del Consejo de Administración. No iría en la asamblea, no iría en los estatutos. Iría en un poder particular. Y con ese poder, el presidente puede abrir la cuenta bancaria. En el caso de que la cooperativa sea una cooperativa chiquitita, digo, para aquellos como en el caso que me estás preguntando, pensemos que tu cooperativa es chiquitita, Patricio. Sí, por eso voy a esto, Patricio. En una cooperativa chiquitita, de 10 o menos socios, el presidente del consejo de administración está formado por una administración no puedes llamarlo presidente del consejo no, hay dos diferencias, ¿eh? cooperativas generalmente son consejo de administración presidente, secretario y tesorero pero cooperativas chiquitas de 10 o menos socios pueden, pueden designar un administrador y con eso te evitas todo esto del consejo. ¿Pueden? Sí pueden. Claro, lo, lo que dijiste es muy cierto. Eso puede quedar plasmado en el acta de asamblea. Tratándose de las SOCAP, cooperativas de ahorro y préstamo, el órgano responsable, consejo de administración, será de no menos de 5 ni más de 15. O sea, mucho más grueso mucho más grande, sí puede haber presidente, secretario, tesorero, vocal, todo lo que tú quieras, pero al menos cinco miembros. Mientras que en cooperativas de consumo y de producción, ahí sí se ocupa tres, o si son chiquititas, cooperativas de diez o menos, un administrador. Solo un administrador. ¿Se puede ser una sociedad de producción, cambiarse a consumo y luego regresar a ser de producción? Sí, pero aquí te diría que nos vamos a términos fiscales, y en términos fiscales, ¿qué dice el 6 del código? Una vez elegida una opción, la misma no podrá variarse durante el ejercicio. El Consejo de Vigilancia está integrado por un número impar de miembros. No mayor de 5. 1, 3 o 5. Ah, entonces hablamos que puede haber 1, 3 o cinco miembros del consejo de vigilancia. Al decir puede, quiere decir que a lo mejor soy una cooperativa chiquitita y tengo un administrador y una persona que es el vigilante. Sí, se acabó. Esto. Puedo. Sí, puedo. No es que yo quiero que haya más vigilantes. Ok. Yo quiero consejo de administración. Ok. Puedes. Estoy dando, estoy dando, dándote opciones. Tú eliges la que más quieras. Si fuera más de uno, es decir, que hubiera tres miembros del Consejo de Vigilancia, presidente, secretario y vocal. ¿Sí? Van a tener también una duración máxima de cinco años como vigilantes, ¿sí? Y a los cinco años ellos no los reeligen. También va a haber miembros de comisiones y también máximo cinco años. Oye, entonces, vuelvo al punto, si somos una cooperativa chiquitita, de 10 o menos socios, designamos un comisionado de vigilancia, un vigilante, en vez de un consejo de vigilancia, sí, es una posibilidad. Eh, mira, en el caso del consejo de administración no hay un tesorero 10. No hay como tal la palabra tesorero en las cooperativas presidente, secretario y vocal. La figura no existe. Ya que alguien se la inventó y la metió en los estatutos, bueno, yo no tomo para así, yo he visto notarios que hacen cada acta constitutiva, que yo les digo, es que la ley no dice eso. Ejemplo, hay gente que me dice, yo soy el representante de la SDRL digo ese, ese título no existe cómo no yo soy el presidente del consejo de administración de la SDRL ese título no existe en las SDRL solo hay gerentes no me crees ve lo que regula la ley general de sociedades mercantiles de las SDRL igual si tú me dices yo tengo una cooperativa donde hay un tesorero chido qué bueno que hay un tesorero pero si nos damos específicamente le dice la ley de cooperativas el puesto de tesorero no existe en el Consejo de Administración. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo creo una comisión? Estas comisiones que yo me invente, van a ser solamente lo que específicamente les encargue. Oye, vamos a constituir una comisión de previsión social presidente, secretario y vocal. Esta comisión, ¿Para qué va a servir? Va a durar tres años, y a los tres años vamos a nombrar otros miembros de la comisión. Evidentemente esta comisión pueden ser los mismos que son el consejo de administración. No. No pueden estar integrando en dos, tres órganos. O eres acá, o eres acá, o eres acá. Pero no se vale que estés en todos. ¿Ok? ¿Esta comisión especial, ¿para qué va a servir? Para darles el fondo de previsión social. Y decirles: ¿sabes qué? En este mes tuvimos este tipo de actividades. Dijimos que íbamos a dejar un fondo de previsión social y aquí está, hay en la cuenta 20 mil pesos. Comisión, ¿qué hacemos con ellos? Y ellos van a decidir. ¿Qué van a hacer con esos fondos sociales? Vamos a lo que dicen las disposiciones. Un fondo de reserva. Este, señores, es de Afuercitas. El fondo de reserva hay que hacerlo con el 10 o el 20% de los rendimientos. ¿Qué quiere decir? De las utilidades. Ah, quiere decir que a Afuercitas, el 10% de las utilidades van al fondo de reserva. Sí, pero ¿qué crees? El 10% de aquí. No de acá, de los ingresos, sino de aquí. Lo que queda después de todo. Se va al fondo de reserva. Oye, pero dijiste que había fondos. Sí, pero el de reserva va hasta acá. 10% de lo que queda al final, después de todos los gastos. 10%. Oye, ¿puede ser más? Claro, 20% no será menor al 25% del capital social en cooperativas de producción, 10% en cooperativas de consumidores. Por eso les decía, cuando generamos una cooperativa de consumidores, pues quejamos un pequeño margen de utilidad para guardarlo como fondo de reserva. ¿Ok? ¿Para qué va a servir ese dinero? ¿Para tomarlo? y pagar pérdidas, si es que tuviéramos pérdidas, o para tener más capital de trabajo. Porque a lo mejor puedo decir, tenemos fondo de reserva, pero ¿qué crees? Necesitamos comprar mercancía y no hay lana. Oigan, administradores de la comisión de fondo de reserva, ¿podemos disponer de ahí? Sí, pero me lo regresan en dos meses. Sale. ¿El fondo de reserva? ¿Quién lo maneja? El consejo de administración pero con la aprobación del consejo de vigilancia. Necesita la opinión. Claro, te acabo de decir que el consejo de administración puede ser una persona en cooperativas chiquitas y el consejo de vigilancia una persona en cooperativas chiquitas. Fondos de previsión social. Aquí, señores, viene un área de oportunidad muy enorme porque como es previsión social, vamos a tomar lo que dice la ley de ley al respecto sirve para cubrir riesgos, enfermedades, fondos de pensiones, primas de antigüedad, gastos médicos, subsidios, becas, guarderías, actividades culturales y otras de naturaleza análoga. Quiere decir que yo puedo disponer en un estatuto y decir que el 25% para fondos y solo le doy 5% como rendimiento al socio. Oye, pero va a quedar mucha lana en previsión social. Claro. Y de la previsión social, voy a hacer un fondo de previsión social, voy a hacer una comisión y esa comisión que va a decidir, ¿sabes qué? Todo el dinero del fondo de previsión social de este mes. Va a ser para darle un vale de gasolina de 500 pesos a todos los socios. Va a ser para llevarnos a todos a la playa. Va a ser para que todos vayan a conocer Francia, a ofrecer nuestros productos. Va a ser para que todos vayan a la Ciudad de México a visitar y conocer ciertos puntos de venta y se van con todos los gastos pagados. Estoy echando a la imaginación. ¿Qué se puede hacer con los fondos de previsión social? Que se ocupa una comisión y que la comisión diga si ves aquí estoy diciendo la comisión va a ser la encargada yo voy a decir de los socios cooperativistas esta va a ser la comisión señores, ustedes deciden qué hacemos con los fondos de previsión social por favor Piensen en nuestros socios. ¿Ya? Perfecto. Díganos qué hacemos con ese dinero. ¿Un socio puede aportar más capital que otro? Sí, pero tiene derecho a un voto en las asambleas, sayas ¿Qué sucede, Lucila, si una sociedad cooperativa de producción no asegura a los socios? Mira, si no los asegura y no les dan rendimientos, ¿qué puede hacer el seguro? Nada. Pero si les das rendimientos, en algún momento podría decirte, págame en base a los rendimientos. Pero ¿cuál es la clave, Lucila? Estás arriesgándote, porque la ley te dice que los asegures. Pero, pero, me acabas de dar una idea. Si no los aseguro, ¿en base a qué me cobrarían si yo no tengo trabajadores? Tengo socios. Si la base para pagar cuotas al IMSS son salarios, y ellos no cobran salarios. La previsión social es el artículo 5. Ahorita te lo voy a enseñar, Patricio. ¿La soca puede poner un fondo de previsión social? Sí, como cualquier cooperativa, Javier. Omar, ¿se puede crear un fondo para retiros de antigüedad? Eh, sí, también. La comisión especial decide qué hacer, Omar. La comisión. Marta, Patricia, ¿y al momento de pagar este fondo de previsión se hace asimilados? No. Depende de qué fondo y destino le estés dando. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, Marta Patricia, que tengo 20 mil y con ese fondo de previsión social voy a llevar a todos a la Ciudad de México para que se relajen, ¿qué voy a tener como recibo? Las facturas de los gastos. No voy a tener un pago de asimilados. Fíjate, esto es previsión social. Esto no es que les esté pagando nómina. Esto no es que les esté pagando utilidades. Esto es previsión social, Marta. Sí, Patricio, porque aquí imagínate, ¿qué puedo poner? Puedo hacer una cooperativa donde promueva la educación y todos los socios puedan estudiar. Y meto a mis hijos ahí, mayores de edad, y de ahí de que paguen su maestría, sus posgrados, todos son mayores de edad. Previsión social. Fondo educativo. Porque hay fondos de previsión social y hay fondos educativos. Esto es previsión social, Nelly. Tiene su propio tope. Tiene su propio tope. Patricio, sí, pero acuérdate que empezamos diciendo que son beneficios para los socios. Y los socios deben de ser mayores de edad. Así que sí, Patricio, si tuvieran los socios hijos mayores de edad, los metes como socios y les das beneficios. Omar, ¿Cuál es la base de cotización para el seguro social? Fíjate, ¿qué es lo que yo hago cuando aseguro a los cooperativistas? Al mínimo. Al mínimo. Y cuando me preguntan, ¿perciben más cantidades? No, perciben previsión social. Y perciben rendimientos.